Bienvenidos una vez más al MOOC Comunicación Interna. Hemos llegado ya al último módulo de este MOOC. No olvide que buscar el lado práctico mientras se prende da mejores resultados. Empecemos con los contenidos de la semana 5. La temática que abordaremos se denomina Tendencias de la Comunicación Interna. Para ello se han escogido cuatro de las tendencias actuales que aplican o deberían estar aplicando las empresas de hoy. Estas son... Gestión del Employee Engagement, Employer Branding, acciones de responsabilidad social empresarial e influencer internos. La gestión del Employee Engagement, entendido como el compromiso del empleado, es, de acuerdo a diversos autores, un estado mental de realización con el trabajo que se caracteriza por el vigor, dedicación y absorción pues el engagement es el puente de conexión entre la salud ocupacional, la dirección de recursos humanos y la comunicación interna. La segunda tendencia que abordaremos es el employer branding, entendida como la marca de una empresa como empleador. En sí, esta técnica va más allá de la comunicación interna convencional, ya que propone la gestión de la marca como un valor estratégico para la organización en el mercado del talento, con implicaciones tanto a nivel interno como externo. La tercera tendencia que abordaremos son las acciones de responsabilidad social empresarial. En este apartado, revisaremos algunos casos de empresas socialmente responsables que han optado por incorporar en su identidad a la responsabilidad social empresarial, es decir, la han incorporado en su ADN empresarial. Y finalmente, influencer internos. Si bien esta es la tendencia más nueva de las estudiadas en este módulo, es quizá una de las más fuertes en efectividad. Para ello, el trabajo de las empresas deberá estar enfocado en la identificación de aquellos líderes internos que pueden aportar en la gestión de los públicos internos. Al terminar el estudio de estos temas se plantea una actividad para desarrollar y finalmente deberá resolver un cuestionario que validará los conocimientos adquiridos. Lo invitamos a empezar el estudio de esta unidad que de acuerdo a lo previsto le tomará 10 horas de dedicación más las horas adicionales que usted puede invertir de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y necesidad personal de hacerlo. Lo invito a seguir adelante con los contenidos de este módulo, en el que aprenderá temas muy interesantes que podrá poner en práctica en el trabajo que realice. Hasta pronto.